Soy Zuleika Suárez, soy de la isla de San Andrés y pues me dedico a estudiar antropología, ya al fin voy en mis últimos semestres ya a recibir ese título que tanto esfuerzo me ha costado y ahora estoy dedicándome a todo el tema de modelaje, modelaje profesional, por ahí comerciales, campañas de diseñadores y lo que más me apasiona y me encanta es el voluntariado, poder trabajar con niños, con el tema de la mujer y el tema afro.